La comunidad de gamers. Gameplay 115 presenta. Múltiples gameplays simultáneos. Una gran variedad de videojuegos. Ven a ver tus juegos favoritos con los mejores gamers. Todo tipo de simuladores. Aventuras. Acción. En directo todos los días. Nuestra meta es transmitir 24-7. Con los mejores queridos Solo aquí Te ayudamos en directo Olvídate de tutoriales Estamos en Youtube Estamos en Facebook Estamos en la pestaña de Comunidades de Playfix siempre en tu móvil. Este es tu lugar. Esta es tu comunidad. Suscríbete. No seas torpodo. Suscríbete. Gameplay.